La, lime, la vida al límite, aquí a la derecha ¿Cómo, ¿Cómo está Marquito Leighton? ¿Cómo estás compadre? un gusto Germán Samayo ¿Cómo le va señor? Ajá Te presento Cross Mountain Don Diego ¿Cómo le va? Estamos contra el tiempo por la luz Estoy con más energía Estoy con más energía Este se acuerdan del video de Ah oh, mis cocos? No tranqui tranqui, tranqui, tranqui No me voy, no me voy. No, bueno. Bueno Matías, no sé, no sé si me estoy equivocando, pero le estoy prestando la cona a este weón ¿Cómo logramos llegar acá tan tarde? Bueno, sabéis qué? Es difícil, pero se puede Si hay salud, todo el resto bueno es secundario Atento igual, porque ya no vemos nada ¡Oh, no se ve nada! ¡Oh! ¡No, la zanja! Buena cabro bueno. bueno Finalmente logramos estar acá de día, como la gente normal. Acá están los peraltes que hay de abajo. <risa> <risa> <risa> ¡Oh, <Dios mío>! <risa> <risa> están concentrados, cabros. Los veo haciendo equilibrio.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 Si este va Marco, vamos. ¡Oh! No entró. ¡Oh! ¡Oh! No. ¿Dónde Si tú voláis es muy para arriba, voláis para adelante o si lo bombáis bien así ahí que alcanza a caer en la punta? Si, no, es como que salgáis para arriba y que caiga donde mismo. ¡Ponte serio, wea? ¡No! ¡Oh! ¡Casi la mierda! Fue la izquierda, fue la izquierda. <risa> <risa> <risa> Había como un hoyo ahí. <risa> Mire más adelante, Marquito. <risa> <risa> dale, dale. dale. Te fue a la izquierda. Eso. No puedo. No puedo. No puedo. esta mierda viste mi <ríe> ¡Ja, ja, ja! ¡Concho de madre! ¡Wow! Bueno, ¡Tantos videos! ¡Tantos videos de esta mierda y existe de verdad! Te lo presento, hermoso. apaga tu cámara porque te voy a humillar. ¿Qué pasó? ¿Por no sangré esta hora. No, es que tuvimos problemas con esos frenos. ¿Sí? ¿Se, se te mueven? ¿Se te desvanecen o no? Ahora mira dónde está. ¡Oh, no! La no, voy no, a pesar, apriétalo. Fue el apretado. El niño los frenos. ¡No puedo ¡No No, no, no, no. no tranqui, tranqui, tranqui, tranqui. ¡No me voy, no me voy! Los frenos de la SNAP, en ni una ha tenido problema, pero los de la CONA llegaron y dan... Ay, sí, se sí! ¡Fanboy! Está como Marcos Leighton y su Nomad, weón. ¡No, no voy? me digas esa, güey! ¡Eres es pesado, weón. Germán igual es fanboy. Este weón es súper fanboy, este con ama la SNAP. ¿Y la Mazda? No, que, oh, es, que, es la, la Betty, la Betty, güey. He tirado tres toneladas con ¿Vamos, este... ¡Vamos, weón, vamos! ¡Sigan el ritmo! Keep up, <laughs> keep up with the rhythm. Escuchón corto, <laughs> <laughs> pero barco Leito, apúrate. No, morí. Atento acá. Oh, me fui demasiado de punta. Marco, me botaste todo. ¡Qué hueá más rica. Es cuático. Es como para andarlo todo el día. Yo pensaba que había que ir mucho más rápido. No. ¿Para nada? Es muy tranquilo. Si los saltos, como te tiran más o menos alto, te conectan todo. Aquí es para arriba, no? Ahora si sí, sí queréis me seguís para pa enseñarte. Ya. Oh, oh, oh, la wea fail, weón. Handy hirió un espectáculo, weón. Ahora se prendió. Sí, ahí, está. ahí está grabando. Ah, yeah. ¿Cómo le entraste? Oye, oh, yeah. oh. oh, ahora sí caí todo bien. Dice oh. la bombea, en el video. Qué rico que esta, weá, Buena cabrón. ¡El queso! ¡Corto! No me digas. Oh, hermoso. Fue hermosamente corto. <risa> <risa> Hasta que caí nomás. ¡Concha tu madre! <risa> Voló gigante. Me payo, me payo, me fallo, vamos. Bro. Yo hice un grind en el cerro les presento mampatos de día. Juan, es mucho más bonito. Oye, acuérdense, acá el problema es el contrario al de Mordor. Tenéis que tener cuidado con que ha pasado. Podría ir, ir atrás de Juan y mirarlo. Sí, ahora sí para Juan. Ahí era un caballito y ahí, ahí. Qué un caballito. <risa> <risa> sí. Ya, Cuando saltí, ¿Más para atrás? no así esto, así esto. No sé. Por eso tenéis que saber levantar la rueda delantera. Au. Eso está mucho mejor. No. El bombeador. Tengo mucha bolsas, pero quería puro llegar. Que las piernas me queman y... Oh. Ay. Pero Marquitos no puede ni siquiera bajar el dropper Calibre 12, se los presento. Recuerda siempre usar tu casco, Joaquín. ¿Se fueron todos? Sí, Joaquín. Loco bueno para la cámara, basta ¿no? con una. Bueno, bueno para el top. Le hubiera pesado. <risa> Hay, que Hay que no, pero prendo esta y apago esta otra. No, si no me vuelvo loco ahí tanto, güey. ¿Qué hace el Cajipun, dice <risa> Marquitos Lighton, güey? ¿Qué hacerle? Yo voy. ¿Ah? ¿Qué tanto? ¿Qué onda? <risa> ¿Rock Garden acá? Pero lo perdimos. Está y como moto creo esta ojá. ¡Uh! Oh ¡Qué está bueno! La proline acá. ¡Uh! Bueno, bueno! Bueno, los cabras acá. Joaquín matando líneas. Uh. Oh, como arreglaron acá. Oh. Uh. Oh. Ay, yeah. oh, está rico, me encanta. Es bueno, weón. Bueno, con las manos para la calle. Uh. <ríe> como caer mal. What's that? Whoa! Ah. ah! Ah! Whoa! Oh! Cuidado con el palo. ¡Botel líquido! ¡Eso! Wow, wow, el peralte, wow. ¡Oh! peralte, weón. Suelta el freno, weón. Wow. Voy a llegar sin pastilla. ¡No! <risa> oh, oh. Para adelante, yo creo. Para adelante. Sí, creo que recuerdo algo de un video. Este segmento sí que no lo recorrí hace mucho tiempo, ¿ver? Hay un salto en un árbol por acá. Acá. ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, tarimón! <risa> ¡Corto! ¡No! Uh. ¡Corto! Oh, ¡Está buena! Buena Marquitos bueno. oh. Las partes rocosas ta, ta, ta, ta. Las primeras están erosionadísimas ¡Pum pum pum! ¡Va a ir rebotando como loco! ¿Tomaste un peralte sentado? Sí Por favor Hattie, estoy totalmente decepcionado bueno, estoy exhausto ¿Qué te pareció? Llegar a darme la tirada en la mañana ¿Qué tal la cona? ¿Se portó bien? La raja, compadre, se comía los oídos así como si nadie otra <risa> vez. <a 30. risa> ¡Está bueno el tarima, está bueno, ¿cierto? ¡Está bueno el corto que nos mandamos con Marquito. ¡Acá está! ¡Acá está la tarima! Y esta pista me gustó mucho más. Me gustó mucho más es que rica, es bacar esta pista, güey. mi ¡Oh, calambre, ¿no? Sí. No. Mira, así le va a pedir matrimonio a su señora. Felices y contentos, vamos. Felices y contentos. Cuídense, güey. Estamos cansados ya. Ha <laughs> Okay. manera de terminar el día, weón? Tenía el borde del Se agarró bien el pino. Weón, le, le pedí mucho al peralte y me ¿Y tiró arriba. vi la huella Marcos? Sí. ¿A comer? Bien, este weón es de los. ¡Despierte! <risa> <risa>